Hola chicas, bienvenidas, este, una vez más estamos en campaña número 24 como pueden ustedes ver. Aquí Ana Avani este, nuevamente saludándoles y mostrándoles lo nuevo que tenemos para esta super campaña. Tenemos el libro que hay de nuevo, el aula, los especiales que vamos a explorar cada uno de ellos y qué les parece si comenzamos con estos que me encantan muchísimo que son los folletines por favor sean curiosas traten la manera de ver y de mostrar al cliente verdad comprar más por menos por ejemplo este trío de productos por 18.99 son cosas que a nuestro cliente les encanta especialmente verdad este que cubrimos ciertas necesidades de los clientes esto por favor mucho ojo con ellos porque el cliente compra spray para desodorizar los pies para las manos y para aumentar los pies todo esto por $9.99 si usted tiene el 40% sale todo esto por $6 dólares si tiene el 50% sale todo esto por $5 dólares así que mucho ojo, eh, pónganle atención a las, todas las super ofertas que tenemos, también es tiempo de abastecernos especialmente en esta época para que el otro año ya tenemos listos con unos super precios con unos super descuentos todo este producto, imagínense que este set de productos de 3 viene a $20 dólares con su $40 ciento sale en 12 dólares. Si usted tiene el 50% salen tres productos por, por 10 dólares. Este y imagínense salen 5 dólares si ustedes lo compran, verdad, con el 50%. Así que todo esto tómenle muchísima ventaja. Ahora es cuando usted puede abastecerse porque son en esta en esta época del verano lo más vendido, verdad. Así que hay que comprar para abastecerse y tener. También vienen super ofertas. Para la piel, cuidado de nuestra cara. Tenemos lo que es la crema o el gel para reducir las ojeras y para reafirmar la piel. Todo esto por 32.99. O oh, aquí también este producto que son tres piezas de producto por 27.99 más el descuento de representante. Recuerden que entre mejores ofertas ofrezcamos, más vamos a vender y la clienta va a volver y usted también aumentará sus ganancias. A 12.99 el Faro y Aloha, 15 dólares lo que es las dos piezas de eh, Haiku, así que de tomarle muchísima ventaja. Tres piezas por 12 dólares de producto, imagínense ustedes, 9 dólares con. 79 centavos sería precio de mayoreo, así que hay que aprovechar, ¿verdad? tres piezas de producto por 15, bueno en realidad viene un surtido de ofertas para esta época donde ustedes no pueden dejarlas pasar, joyería, viene muchísima, así que hay que ofrecer todo esto a las clientes, mucho ojo con esto a nuestras queridas clientes porque ahora sí van a poder comprar las cajas A sin necesidad de 40 dólares en venta, si ustedes se fijan viene a 18 dólares cada caja A, cada, cada cajita trae un valor entre 33 y 45 dólares de producto. Así que vamos a sacarle el 40%. A sus cajitas. Pero mucho ojo, si ustedes ven este diamantito, este diamantito quiere decir que solamente tiene el 20%. Así que, eh, bueno, esta cajita comprándola con un 20%, precio mayor, estamos hablando que el 20% de 18 dólares, esto le sale a 14 dólares. Imagínense, llevan productos valorados en 45 por 14 dólares en una gran variedad. Así que mucho ojo con esto, porque se les puede duplicar las ganancias si sus clientes. Estará feliz, verdad? También eh, no olviden revisar lo que es el maquillaje. Vienen súper ofertas, como por ejemplo, dos uh, lip gloss por 9 dólares, verdad? Este también vienen las sombras, dos piezas por 6 dólares, vienen tres piezas de desmaquillador. Por 10 dólares esta oferta imagínense son tres piezas por 10 serían tres piezas por 6 si usted tuviera el 40 o si usted tres piezas por 5 dólares si usted tuviera el 50% el porcentaje de descuento o ganancia se va trabajando según los volúmenes que ustedes van cubriendo que van aumentando por ejemplo estas dos fragancias de caballero dos piezas por 21 dólares menos su 40 esto le sale en 1260 así que todos estos dos Productos por 12,60 con su precio del 40%. Así que yo que ustedes eh, lo ordenaba y me abastecía. ¿Qué les parece si hablamos de cremas para las manos? tres cremas por 5,99. Si ustedes se fijan en el catálogo regular, vienen dos cremas por 5 dólares así que aquí vienen 3 por 5.99 y si a 5.99 le sacamos el 40% le salen tres cremas por 5 dólares perdón, perdón por 3 dólares con 59 centavos así que mucho ojo con eso porque ahora es cuando se le va a poder eh, ofrecer más al cliente por menos así que eh, estos folletitos hay que mostrarlos y a los que les encantan los desodorantes déjenme decirle que bien tiene una super oferta, un rolón más una crema por $3.99, así que esto es lo que tenemos que tomarle ventaja, el cliente que solo compra la crema y usted vende el desodorante por separado, así que también chicas tenemos para los niños dos piezas de producto desenredante del cabello más el champú por $10.99, así que vienen en tres variedades, usted las pueden Revisar, pero esta, especialmente a nuestras señoras que le gustan las gotitas para el pelo, vienen dos productos por 9 dólares. ¿Qué les parece, chicas? Dos productos. Por 9 esto significa que 9 dólares menos el 40%, esto le sale dos piezas de producto por 5.40. Ofrezcámoslo, vendámoslo y que la clienta pues esté contenta, que usted está preocupada por buscarle las mejores ofertas y usted aumentando pues sus ventas y ganancias. Así que mucho ojo con esto. Así que vamos a pasar a mi libro favorito que son las liquidaciones donde vienen productos eh, que han sido más caros anteriormente, estas blusitas chicas a $12.99 más el descuento de ustedes, vienen en, en una gran variedad, variedad de tallas y color, verdad, así que pues tómele muchísima ventaja como también a toda la moda a los suéteres, a los eh, zapatos, verdad, que han estado de moda en el verano, como también la joyería no pueden dejarlo pasar vienen con un 70% de descuento en su mayoría, ¿verdad? Así que ustedes, eh, como les digo, abastezcanse, hagan sus canastas, promuevan el producto, traten la manera de eh, esforzarse un poquito más, para mejorar sus ganancias. ¿Qué les parece si vemos el libro regular de la campaña? El libro regular de la campaña nos trae muchísimo especialmente para comenzar a promover los artículos navideños. Vienen productos que ustedes tienen que ver, tienen que ordenar eh, porque están buenísimos. Muchos son con edición limitada, así que ahora es cuando deben abastecerse. Para que de esa manera ustedes con tiempo puedan este, surtir los pedidos de sus clientes, ¿verdad? Vienen productos para él, para ella, ¿verdad? Eh, juegos de colección de joyería que ustedes no pueden dejar pasar. Como también no olviden este, revisar la sección de moda, ¿verdad? Cuando vienen las pijamas para toda la familia. Ustedes ven que también viene como combinarla con otro tipo de eh, de producto, verdad, cuidado para el cabello, cuidado para el, para el cuerpo, maquillaje, tenemos un poquito de todo, así que bueno chicas, imagínense, hay mucho para festejar en esta época, ya estamos a punto de llegar a lo que es, este, esas fechas importantes, verdad, de regalarle algo especial a la familia, así que eh, si, si yo fuera a ustedes, eh, pida su catálogo, eh, llámenos, haga su orden, para que de esa manera usted tenga listos los regalos para esas personas tan especiales. Y bueno, eso es lo que les tengo en cuanto a lo nuevo que viene para regalos. No olviden ustedes revisar las secciones, ¿verdad? También vienen eh, para aromatizar la casa. En cuanto a las cremas, al cuidado de la piel, vienen buenas ofertas, esto no lo dejen pasar. Todavía está disponible esta súper oferta, ¿verdad? A 52,49 viene el kit. Más este usted puede ordenar su, eh, su limpiador, ¿verdad? Siempre hay que revisar las las este. Las ofertas, también les tenemos lo que es maquillaje, todo lo que viene en moda, todo lo nuevo, así que traten la manera de ofrecerle a la clienta una muy bonita combinación para que ellas puedan formar su propio eh, set de maquillaje, ¿verdad? Y como ustedes saben, no puede, no puede faltar lo que es el cuidado para la salud interna, así que usted eh, tiene lo que es el set completo de lo que es el espira, eh, y viene 89 con 99. Así que, eh, pues este es la mejor, eh, el mejor momento para ofrecerlo. Y también pueden ofrecerlo de una manera individual. Así que, eh, bueno, hay bastantes oportunidades para emplear lo que es eh, la guía de clientes, ¿verdad? Y es la introducción oficial de nuestra guía de maquillajes este, Face Shop. Como ustedes han estado viendo, hemos estado eh, promocionando fuertemente esta nueva línea de productos que ustedes tienen que experimentar para que nos puedan dar su propia opinión, chicas, y las podamos ofrecer a nuestros clientes. Vienen maquillajes muy finos, ¿verdad? Eh, el maquillaje de abón ha sido renovado, este, ha traído nuevos colores y sobre todo con ingredientes naturales. Todos estos cosméticos que ven aquí están elaborados con ingredientes naturales, como como también viene para el cuidado de la piel y productos antiedad Y la caja A no nos puede faltar. Viene muy bonita, trae un labial, un delineador, trae una, una máscara para las pestañas. Así que ustedes como pueden ver aquí. Más también viene una pieza de joyería que esto es como, como un choker para para lucirlo con un vestido escotado, verdad, eh, así que eso es lo que trae la campaña regular, así que bueno, los libros más bonitos para revisar son eh, los libros del demo, como ustedes saben, pueden pedir con anticipación lo que va a venir en la campaña número 25, esto ya está disponible, lo pueden pedir, este, estos relojes, fíjense que cuando los ordené por primera vez para un cliente, pensé que eran sencillos y pequeños. Son muy bonitos. Y este, pueden ser utilizados por un adulto o pueden ser utilizados por un niño porque está muy bonito. Como ustedes pueden ver la foto aquí, utilizado por adultos y también por algún niño si ustedes quieren pues ya eh, irlos a, acostumbrando a, al reloj, ¿verdad? Así que viene joyería, vienen pantuflas y viene este súper paquete que como representantes no podemos dejar pasar. Todo esto viene por $39.99, valorado en $126.96. Así que ustedes pueden aprovechar esta gran oferta por $39.99. Y también no olviden explorar todo lo que viene para el cuidado de la piel porque vienen en oferta a precio de la representante. Estas ofertas son privadas para ustedes, así que traten la manera de estudiarlos y hacer una estrategia que sirva para aumentar las ventas. Así que, eh, pues, el mejor momento de formar su propia colección de maquillajes. Y también no dejen de explorar esta caja A, que les va a traer un perfume, una barra de maquillaje para las mejillas, un delineador y un lip gloss. Está pero preciosa, 10 dólares con compra de 40 para sus clientes. Así que esa no la dejen pasar. Y por último quiero que mostremos y les quiero mostrar y les quiero comentar acerca del de siguiente demo. Este está muy bueno también porque trae productos para niños así que viene esta pijama muy bonita vienen surtidos de productos para que usted pueda tener pequeños regalos ¿verdad? vienen relojes para niños ¿verdad? Eh, y usted pueda eh, regalarlos en esas fechas especiales como también viene un oso polar muy bonito y pantuflas para los niños están pero bonitas y ya las pueden ir pidiendo chicas porque están preciosas viene también este, esta colección de joyería eh, ¿verdad? para que ustedes lo vean está muy bonito está eh, muy delicadita verdad la presentación, como también este reloj si ustedes se fijan está precioso, se ve bello, así que ustedes ya pueden irlo ordenando y ya lo pueden ir ofreciendo, no importa que todavía no se vaya la campaña 25 porque lo pueden pedir del demo así que saquenle provecho lo más pronto posible, verdad también viene un gran surtido del cuidado para la piel como aceites y cremas y como ustedes saben hay que contactar a estos clientes para que compren por adelantado, así que chicas es momento de ser ingenioso y hay que tratar la manera de promover en grande este negocio, también no dejen pasar este, este surtido de muestras que viene eh, 70 muestras por 3,99 así que eh, ese está bonito eh, o si no lo pueden comprar por separado verdad eso está pero muy bueno y esta caja A trae eh, un producto de tamaño real y trae también eh, tres, tres muestras de sueros, ¿verdad? Tiene el anti anti-pollution, tiene un suero revitalizante y también trae lo que es la Hydrofusion más la vitamina C. Todo esto por 10 dólares en esta bella cajita que ustedes la pueden utilizar para regalar. Así que eso es lo que les tengo para la campaña número eh, 23 y como ustedes saben, este, ahora es tiempo de comenzar de cero, empezar a construir unas superventas, ¿verdad? Para que su equipo vaya avanzando cada vez más. Así que gracias por ver estos videos, chicas. Si tienen alguna idea, algún comentario, no olviden hacerlo en la cajita de comentarios. No olviden darle like y compartirlo para que esta comunidad siga creciendo. Gracias.